Qué contento estoy en mi corazón, al cielo voy. Esta es mi canción. Yo quiero que le regale ofrenda de palma a Dios con todo su corazón. Ya nos vamos, ya nos vamos. Yo quiero que usted le adore a papá a Dios con todo su corazón. Y contento estoy, hérvico, al cielo voy, y contento estoy, al cielo voy, gloria, aleluya, que contento estoy. Qué bueno, entonces demostremos el gozo que está en su corazón diciendo Que contento estoy Que contento estoy Ahora yo quiero ver los jóvenes valientes Los jóvenes Si me dé un poquito volumen la subo diciendo Que contexto estoy Chitana, chitana, cachalas Yo solo escucho las mujeres valientes Y los hombres pueden silbar de gozo Hey, ya con No, no, no Los hombres pueden silbar de gozo Qué bueno Y las mujeres dan un grito de júbilo Qué bueno, estoy diciendo Qué contento estoy Al cielo voy Qué contento estoy Al cielo Ahora pregunto, ¿los que tienen gozo dicen amén? Entonces, ¿qué tal si cantamos diciendo el gozo que siento yo? Santo Dios, el gozo que siento yo. Entonces, ¿qué tal si cantamos diciendo el gozo que siento yo? El mundo no me lo dio. Santo Dios. Nombre, nombre. Una vez más diciendo, el gozo que siento yo. El mundo no me lo dio como no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. La paz que siento yo. Dios mío. Yo quiero que Nombre. Ah, sí, nombre. No, Usted tiene que gritar más fuerte diciendo el gozo que siento yo. El mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio. Como no me lo dio. Como no me lo dio. Como no me lo dio. Como no me lo dio. La paz que siento yo. El mundo como no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar Entonces ¿qué tal si carta uno haciendo Y yo le voz de corazón Y yo le voz de corazón Y si sí me falta la voz letra de este canto escuchemos bien la letra que dice yo le alabo con mis manos y los jóvenes pueden saltar de gozo, a ver los jóvenes pueden saltar de gozo que bueno entonces demostremos el gozo diciendo yo le alabo de corazón yo le alabo de corazón y si me falta la voz y si me faltan las manos, Dios mío, Catela, que es una fama trenchada. Dios mío, si, si, bien, va. ¡No, hombre! Una vez más, solo una vez más yendo. Y yo le alabo la del corazón. Y le alabo la del corazón. Y si me falta la voz, y si me faltan las manos. ¿Y si me faltan los pies? ¿Y si me faltan el alma? ¡Alguien levanta grito de júbilo! Esto cantamos una vez más diciendo ¡Qué contento estoy! ¡Qué contento estoy! Al cielo, Ahora todas las manitas diciendo Gloria, aleluya, que contento estoy Al cielo voy Gloria, aleluya, que contento estoy Al cielo voy Esta es mi canción